¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Ya tocaba videos así y como pueden ver en el título de aquí abajito, el día de hoy vamos a estar haciendo un book tag. Lo encontré en un canal súper maravilloso, aquí a un ladito se los voy a dejar y también en la cajita de descripción para que vayan y sigan al canal. Cuando vi este book tag de inmediato lo quería hacer, pero eh, se me atravesaron algunas cosas y de pronto se me olvidó que quería hacerlo. Pero ese es el momento, así que estoy realmente emocionada. Y bueno, ya, vamos a comenzar porque si no este video se va a hacer más, más largo. La primera pregunta es... ¿Te consideras un lector de estados de ánimo? Yo diría que para esta respuesta sería un sí y no. O sea, a veces de plano sí leo lo que esté ahí en la lista de mis pendientes. Y otras veces, eh, de verdad que sí leo en el modo en el que me siento. Eh, por decirles un ejemplo, en diciembre tenía como que este mood o este estado de ánimo de querer leer algo como romántico, porque realmente así me sentía como ¡Ay, el amor! Y que no sé qué. Y aparte, no sé, como que esa temporada me soltaba ese vibe de Romanticismo y así Este un sí y uno. Un la siguiente pregunta es ¿Estableces listas o haces un TBR Y las respetas al 100% Al pie de la letra? Amigos, pues ustedes saben en, en todo este recorrido De nuestro camino lector Que claramente yo no sigo Mis TBR Muchas de las veces he intentado eh, Leer algo De mi lista De, de, de libros pendientes para, no sé, pónganle ustedes un mes eh, o un maratón de una semana y no leo nada de eso, a lo muchos quizás solamente uno o dos y ya sé lo que llego, pero normalmente no, no me considero una fiel seguidora de los TBR porque <ríe> siempre termino no siguiéndolas y ese es mi... Esa es mi rebeldía. La siguiente pregunta es que si los libros me afectan emocionalmente. Uy, mano, no, pues. Hola. Ya llegó mi plato. Sí, soy una persona que le afectan mucho los libros. A veces me provocan un pequeño, pequeño, pero muy pequeño bloqueo de lectura. no es que me bloquee pero como que mi cerebro trata de analizar todo lo que acaba de pasar en el libro y hay como un cierto luto por llamarlo así para poder iniciar otra lectura y darle continuidad, pero sí. La siguiente pregunta dice ¿Cuando te sientes triste, te gusta leer libros tristes o libros felices o libros neutrales? Creo que esta pregunta da mucho o un poco ligada con la primera pregunta mmm y yo digo que sí y no para esta. O sea, es como que la misma respuesta, ¿saben? La siguiente pregunta es, ¿qué libro te hizo reír a carcajadas? Uy, en especial hay un libro que me hizo reír a carcajadas y es... Hashtag más gordo el amor, que este libro fue con el que empecé el canal. Así que creo que también por eso es como un sentimiento, ¿saben? Pero sí, este libro me hizo mucho reír por la manera en cómo los personajes eh, se... Tienen esa comunicación, ¿saben? Porque es un grupito de amigos y todos esos tienen una jerga bastante natural de, de aquí de México, ¿no? El sentirlos tan cerca, lo sentí como mis amigos, ¿saben? Entonces, sí, este... La siguiente pregunta, ¿qué libro te hizo llorar? O si no llorar, uno que realmente te, te, te, te conmovió. ¡Uy! Creo que para este hay dos libros que definitivamente me hicieron... los dos me hicieron llorar y movieron algo... algo en mí que no sabía que tenía. Uno, eh, es un libro que... Ta, lo volveré a leer, de verdad que lo volvería a leer y es Yo Antes de Ti. Este libro... Eh, nunca me imaginé que el final fuera... tan así... Pero la verdad es que sí me conmovió Y otro que definitivamente pff, no lo esperaba Y se lo agradezco bastante, bastante a Lynn Fue Eleanor Ampar Que era un libro que yo ya tenía un montón de ganas de leer Y pues afortunadamente en su club de lectura lo leí Me hizo sentir muchas cosas Mucho, mucho Me hizo regresar a recordar ese primer amor Que te hace sentir tan bonito, tan amado tan único, tan especial y ese amor que te salva. Y definitivamente los últimos capítulos pff, ta, me conmovió, como no tienen una fucking idea. Y, ajá, nada más que agregar, más que esos dos libros tan, tan, tan, tan hermosos. Siguiente pregunta, ¿cuál es ese libro que ni siquiera sabías cómo te sentías? A esta pregunta quiero interpretarla como que al momento de leer ese libro no sabías que te podrías haber sentido de esa manera que es Chocolate Amargo, que este libro nos habla acerca de una niñita de la secundaria la cual le hacen un poquito de bullying y se siente bastante, bastante mal por su aspecto físico y no sabe cómo lidiar, así que empieza a hacer dietas, empieza a bajar de peso, luego no puede, y luego se siente tan frustrada porque oh, intenta pero intenta de verdad eh, tratar de sentirse bonita pero no puede y en eso encuentra a una persona súper especial que la hace sentir muy bien y decirle como de, hey tranquila, tú estás bien así, no necesitas complacer a nadie más que a ti misma y si lo vas a hacer, lo vas a hacer porque tú quieres y porque te quieres sentir bien entonces este libro me... O sea, este libro de verdad reflejó como ese feeling en el que yo estaba. Ah, la siguiente pregunta es... ¿Es más probable que leas en un día soleado o en, día, o en un día nublado? ya Pues es que yo puedo leer en cualquier momento, sí. Pero definitivamente si está el día como nubladito, creo que me dan más ganas de querer tomar un libro... Y, y sentarme a leer así tranquilamente con una vela y un chocolatito o un cafecito y ya estar leyendo como que bien tranquila. Uh, dice, um, sueles como al momento de leer acomodar tu espacio como para sentirte cómodo, o ¿sabes? Como de que la música... Una velita, un cabecito o algo así como para que estés de que al 100. O eres de ese tipo de personas que nada más llegas, te sientas, te aplastas a leer y dices, nah, ¿me vale? Yo leo y todo lo que sea. Pues es que sí y no. Cuando tenía que salir a trabajar en las mañanas, ahorita porque estoy trabajando desde mi casa, pero cuando tenía que salir. Pues realmente las, los momentos en los que leía Era en el transporte, cuando iba y cuando regresaba Entonces ahí no me importaba mucho como que el background de pues del lugar verdad Porque pues realmente pues era nada más era el transporte Pero cuando estoy ahora en mi casa Sí me gusta como acomodar Tener ese background de, de, de mi lectura para sentirme como La verdad es que yo soy muy fan de poner velas y poner música sin, sin voz ni nada. Hablando de eso, les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción algunas listas de música que utilizo para cuando necesito leer tranquilamente sin que nadie me interrumpa. Eh, la siguiente pregunta es, ¿puedes saltar de un libro a otro o necesitas como un momento para poder hacerlo? Pues es que para esto de verdad depende mucho de cómo me hizo sentir el libro. Si el libro fue como, eh, o sea, estuvo bien, chido. Puedo pasar fácil a otra lectura Pero si realmente me conmovió Me movió fibras sensibles en mí O sea, me llegó eh, Sí tengo que esperar Como, como les dije en la, en la anterior pregunta Que no recuerdo cuál es. Pero eh, sí necesito como establecer Una pausa para poder comenzar otro Porque si no de plano Como que traigo arrastrando Todos los sentimientos de su otro libro Entonces sí eh, depende mucho de, de cómo me haya, sentir, haya hecho sentir el libro Creo que ya Son todas las preguntas Espero que les haya gustado mucho este book tag eh, Y si quisieran hacerlo Aquí abajito en la cajita de descripción Les voy a dejar todas las preguntas Obviamente ya traducidas para que no batallen como yo ¿Verdad? Y si lo van a hacer, por favor, etiquétenme Porque quisiera ver sus respuestas Y ya, yeah, eso es todo por el video del día de hoy. Qué bajito en la cajita de descripción. Les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.